Buenos días, buenos días, los traigo baraticos, los dos por diez mil. ¿Diez mil? No señor, aquí se les paga dos mil por cada racimo, usted verá. Uy señor, eso es regalar el plátano, yo tengo que llevar comida para la casa, yo también tengo hijos. A mí no me importa eso viejo, aquí se le paga dos mil, si le sirve bien y si no allá a venda a los otros lados. Buenos días. Buenos días. Me regalas una libra de plátano, me haces el favor. Claro, con mucho gusto. ¿Qué vale? Cuatro mil pesos. ¿Cuatro mil? ¿Y eso por qué tan caro? Eso es lo que vale, mi amor. Yo no puedo hacer nada. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, buenos días. Le traigo el plátano económico, diez mil los dos. Buenos días, no, está muy caro. Aquí me los traen a tres mil pesos cada uno. Madre, colabóreme, a cuatro mil cada uno para llevar comida para la casa. No, señor, está muy caro. Siga su camino. Gracias. Buenos días. Buenos días. El plátano al campesino se le va a comprar de la siguiente manera. El plátano dominico a 12.000 y el artón a 14.000. Ah, bueno, señor. Perfecto. Estos son los precios fijos para la compra de esta semana, ¿vale? Ah, bueno, señor. Perfecto. Bueno, bueno, bueno, bueno. Si hay plátano, si hay plátano a 4.000, a 4.000, a 4.000 la libra. Si ¿Sí hay. Ayer, buenos días. Traigo el plátano a 4.000. Me va a colaborar hoy. Pero que sea a 4.000. Bueno, señor. Muchas gracias. Con mucho gusto. La plata está hecha, Marta. Ahí es que buscarla, ¿sí o qué? Así es. Buenas. Buenas. ¿Qué precio tiene la libra del tomate? A cuatro mil. Mm, dale, gracias. Con gusto. Buenas. ¿Te traigo el tomate fresco de la finca? Mm, pero aquí se le paga diez mil a canasta, no más. Uy, ¿cómo así que hay 10 mil? Si a mí siempre me lo han pagado a 20. Pues entonces, vaya y ofrézcalo donde se lo pagan a 20, porque aquí lo compramos a 10. ¿Qué pasó? ¿Premio, papá? No lo bendiga. ¿Qué pasa? Yo no, aquí tratando de vender esta canasta de tomate, pero me la pagan a mitad de precio. Ah, ¿sí? ¿Con que le están quitando la plata a los campesinos? ¿A usted no les da pena una cosa de esta o qué? Eso es mentira, señor. Nosotros en ningún momento le ofrecimos menos. Nosotros le ofrecimos lo que vale la canasta. Ah ya, entonces lo de los plátanos también es mentira ¿Sabe qué? Les doy hasta mañana para que me desocupen los locales Ustedes dos aquí ya no trabajan más Para encontrar el éxito Se debe abandonar la avaricia El afán de quererlo todo es la puerta que te lleva hacia la ruina. Todo esfuerzo es merecedor de respeto, y el respeto con esfuerzo se convierte en progreso. Soy DJ Broly, y si este video te gustó, compártelo, y no olvides comentar.